Bueno, gente, los interrumpo para un anuncio de último minuto. Parece que tenemos fecha confirmada de Godot 4. Soy Iki, recordá, mi canal es Escuela de Juego, donde vas a tener cursos de Godot, de Unity, de lo que vos quieras. Bueno, gratis. Suscríbete. Te voy a contar un poco qué es lo que dicen los desarrolladores. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser que se publica por fin Godot 4, la beta, ok? Fíjate, acá esta publicación es oficial en la página de Godot. Acaba hoy mismo, salió, 28 de julio. Godot 4 entra en un congelamiento hasta la primer beta. Y te voy a decir, vos podés pensar que malo. No, no, no. Tenemos una fecha muy próxima. Más próxima de lo que vos crees. Parece que vamos a tirar acá. Hay tres fechas que exponen acá, ¿Ok? en las que van a suceder cosas. Y son prácticamente en estos dos meses. Primero, el 3 de agosto, que estamos a una semana, como mucho. Se congela el Roadmap. El Roadmap es lo que ellos tienen planeado hacer, los Features, digamos. O sea, lo van a pausar para que toda la gente que está trabajando, todo el trabajo que ya están haciendo, se suba. Por ejemplo, tiene alguien arreglando un bug que suban la corrección de bug. Tienen alguien haciendo un sistema de animaciones que suba. Para el 3 de agosto, tienen tiempo hasta el 3 de agosto de subir todos los Features, las personas que están trabajando en Godot. Luego de eso... El 17 de agosto se determina el scope final, el alcance de la beta 1. Se hacen un par de reviews, digamos. O sea, fíjate. Entonces, vamos a repasar. En una semana, el 3 de agosto, tenemos esto. Tiempo límite para que la gente suba, digamos, la que está trabajando. Los últimos features y fixes. Después, el 17 de agosto, se van a hacer algunos reviews y algunas cuestiones más, digamos, internas, que son dos semanas después. Okay. Todo el mes que viene estaría sucediendo. Y en septiembre, o sea, estaríamos hablando del otro mes, tenemos la beta 1 publicada. La beta 1 que significa que va a ser la versión 4.0, te lo voy a resumir un poco. Y estaría hablando de que no es Fíjate, no significa que sea estable o listo para producción. Esto es para que los usuarios empiecen a empaparse, a meterse de lleno. Conocer el engine intenta hacer algo ya eh, formalmente, digamos, sí, algo de producción, un, una versión sólida. Sin embargo vamos a encontrarnos, como pasó con Godot 2 y Godot 3, un montón de bugs, van a haber correcciones. Yo diría que hasta la 4.1 que va a tardar un buen tiempo, no se entusiasmen a hacer juegos de producción. Si sí ya pueden ir preparando sus juegos. Ok, en estas versiones. Porque no va a haber muchos cambios considerables en teoría o no debería. En cuanto a la sintaxis o la parte programativa. Te va a servir el código que vos vayas realizando sobre Godot 4. Porque se supone que ya lo cerran con esto. ¿okay? Fíjate que después de la Beta 1 pequeños, pequeñas mejoras en enhancements. Pueden ser aprobados. ¿Ves? Y demás. Bueno, la compatibilidad. Van a, van a ir chequeando diferentes cosas. Todo esto lo vas a ver vos en la beta. Así que principios de septiembre. Estamos hablando de más o menos un mes. Un mes y diez días. Un mes y quince días. Tal vez. Godot 4. ¿Y dónde viste? ¿Dónde tuviste la primicia en escuela de juego? Ya podés ir preparándote aprendiendo cursos. O prepárate para los nuevos tutoriales de Godot 4. Que voy a estar publicando. ¿Cómo vas a hacer? Suscríbete, papá. Suscríbete. Y nos seguimos sintonizando. Hasta la próxima. Piripiripa.